El blog del Killer. ¿Qué pasa, Padre? Soy Killer y estamos de vuelta con un nuevo Vlog del Killer, pero también referente al canal. Como ya sabéis, hace unos días, pues bueno, por distintos medios, ya sea Facebook, eh, Twitter o YouTube, mediante un vídeo que subí jugando a Altera con la Valkyria, pues o hacía vaya pregunta porque tengo una duda asistencial después de más de 6 años con el canal, sobre qué material subir al canal. O preguntaba que bueno tenía idea, tenía pensado o subir MMO, no, subir MMO, subir una mezcla de MMO junto al let's play de otros juegos como por ejemplo Subnautica eh, juego de desarrollo, es eh, sí, Juego juego que aparece ahí y hay que, que coger materiales, craftearlo y evolucionar A ver si puedo centrarme un poquito más, ahí está, tiene la cosa de grabar sin eso En fin, y eso, y si he pensado eso, porque me gustaría, eh, tengo un cacao mental muy grande No sé si os dais cuenta, que de hecho estoy haciendo esto, nunca hago vídeo con guión pero tengo un cacao mental muy grande porque, aparte de buscar nuevos juegos que atraer al canal y hacer posible que sean MMO, puesto que el canal ya está fichado como un canal de MMO, pues no sé qué subir. Ahora le he echado el ojo a Patch of Exile, un MMO de vista isométrica, eh, Calcao al diablo. De hecho, ya tengo aquí una lista de guías que voy a hacer de Power Exile. Porque es lo que me dijo mi amigo Guti, eh, de aquí un saludo, que para poder hacer guía de un MMO hay que ser un pro de ese juego. No soy un pro del Power Style, pero llevo mucho tiempo jugando y me veo en la capacidad de hacer guías para eh, la comunidad. Mi canal está muy bien interesado como un canal de MMO y sé que vaya, va a llegar a muchos sitios, va a llegar las guías van a llegar bastante, eh, a bastante audiencia. ¿Qué pasa? También... Por otro lado, el canal más buscado, bueno, eh, la palabra clave por el cual encuentran más mi canal es Tera, siendo mi canal más reconocido como un canal de guías de Ion. Pero el, la palabra que más usan en el buscador de YouTube y por el cual encuentran mi canal es Tera. Por dos vídeos que tengo subido, que uno es eh, 10 tips de Tera y otro. Eh, a las clases de Tera Como Tera salió en consola Por ahora mucha gente está buscando guías sobre Tera ¿Qué pasa? Que de Tera no soy ningún pro De Tera ya hice la guía que tenía que hacer Porque tampoco que tenga Una mecánica muy jodida Quitando lo que hacer en el engame pero eh, lo tengo eso apartado si no pienso hacer guía de Tera porque ya hice lo que tenía que hacer y he jugado bastante y yo creo que si alguien tiene duda que me pregunte que yo le respondo sobre Tera y hay un grupo en Facebook muy bueno donde lo explican todo por eso eh, estoy buscando a ver qué hacer porque también ocurre otra cosa y perdón, ha sido el lío y es que para poder hacer guías de un MMO hay que jugar a ese MMO eh, yo no dispongo de tiempo, eh, como ya sabéis, eh, el año pasado me casé, vivo con mi mujer y no puedo dedicarme todos los días jugando a juegos. Eh, hay otras cosas más importantes que hacer, como por ejemplo ahora, ahora mismo buscar trabajo o ocuparme de ayudar en la tarea de la hogar. Ya ella está trabajando, pero yo tengo que echarle una mano a la tarea de la hogar. Eh, sería un poco egoísta y un poco inmaduro estar eh, sentado todos los días jugando a videojuegos, bueno, jugando a videojuegos. Ya no se sé ha jugado videojuegos, ya sea jugar para aprender a seguir si el canal me fuera rentable, pues obviamente lo haría. Si el canal me diera una rentabilidad como para poder darle darle pego al canal, obviamente lo haría. Por desgracia no es así, no así. Tampoco lo he buscado, pero. Bueno, no he buscado. He buscado que el canal llegue a más y más personas. Pero eh, un canal demasiado exquisito. Y no llega a la cantidad de audiencia que me gustaría. Por eso he pensado, pensé, eh, llevo tiempo pensando en traer otros juegos. Aparte de los MMO. Como por ejemplo, juegos de desarrollo. Eh, tipo Minecraft. No tendría por qué ser Minecraft, pero por ejemplo, puede ser, como he dicho antes, eh, Subnautica, eh, Astroner o el famoso No Man's Sky. Todos esos son juegos de desarrollo. Es decir, aparece en un punto sin nada y tiene que apañársela para conseguir pues, armamento, eh, un hogar, lo que sea. Eh, juegos de desarrollo, como yo lo llamo. Crafteando, cogiendo recursos, eh, alterándolo para poder craftear. Eso juego a mí me mola. Y lo bueno de esos juegos que con grabar media hora, eh, porque mientras que juega va aprendiendo. Y la gente te va viendo, pero claro, es lo que pasa. Es, al fin y al cabo, es un ciclo vicioso de cual nunca salgo. Y hay muchas veces que me siento a grabar. Por ejemplo, este vídeo iba a grabar algo, pero digo, mejor voy a hacer un blog eh, explicando mi intrínguli. A ver si hablo con Guti y hablamos entre los dos y demás. Y, y me echo una mano, porque es lo que pasa con YouTube. Yo desde que empecé a YouTube. Bueno, Yo lo llamo El mal del youtuber fracasado Lo llamo así El mal del youtuber fracasado Aunque fracasado sube de mal Pero no lo digo mmm, De mala manera ¿Qué es el mal del de youtuber fracasado? Pues Cuando ya lleva un buen tiempo En youtube y le pilla el gustillo A grabar Y a que te vean pues llega un momento que todos esos juegos que tanto te gustaban, todos esos juegos que ve que lo lanzan y desea jugar, pues al fin y al cabo no lo hace. ¿Por qué? Porque está con la duda de que si van a verte, ese, no lo hace porque ya piensa en jugar para grabar, ya piensa en jugar para YouTube, no piensa jugar para divertirte. ¿Qué pasa? Que luego te pone a pensar, bueno, y si grabo esto, sería media hora de grabación, mmm, la edición, que, su, que suponga si la, la base es algo de edición, la subida, bueno, la, la edición, luego renderizar el vídeo, que sería otra media hora, si el vídeo dura media hora, otra media hora de renderizado. Luego sube el vídeo, que el vídeo tarda 5 minutos con fibra óptica. Luego, etiqueta el vídeo... pone a la portadas, Si le puedes hacer una portada más elaborada o menos elaborada... Eh, ¿Qué más? Luego, publica el vídeo... Y mueve el vídeo... Ya os he dicho muchas veces que un vídeo de media hora... Supone un, una media de dos horas de trabajo... Sí... Y es lo que ocurre... Por eso lo llamo el mal de el YouTube de fracasado... Porque... Dos horas de trabajo... Ni mi tiempo que pueda invertir en otras cosas más productivas. Lo voy a invertir en un juego que no sé si van a verme. Si mi canal, por ejemplo, estuviera clasificado como un canal de variedad. Como, como empecé, yo cuando empecé, crea variedad. Pues mira, eh, otro gallo cantaría, pero mi canal está enfocado a MMO. Eh, por eso digo que hago, grabo náutica, por ejemplo... No me ve nadie. Eh, yo antes cuando jugaba Minecraft tenía mucha gente que me veía jugar a Minecraft. Pero como ya dejé de jugar a Minecraft, toda esa gente que antes me veía jugar a Minecraft ya no me ve. Mm, hay muy poquito eh, que me ven jugar a Minecraft. Por eso tengo que buscar alternativas. Y ya también eh, alternativas que pasen con mi ordenador. Tengo un ordenador que sí es muy apañado tira con todo pero no tira con todo a la hora de grabar es decir puedo jugar a todo pero no puedo grabarlo todo porque la grabación supone eh, un rendimiento que mi pc no está preparado y no puede luego también eh, he hablado con garagina mi mujer mi esposa mi compañera eh, y voy a enseñarle el juego a ver qué le gusta para grabarlo, por ejemplo, mi idea es jugar a Power Signers los Diablo 2 es un MMO, un action MMO de vista sométrica, al fin y al cabo cumple con la idea del canal y molaría jugar con ella, ¿por qué? aunque ella no sepa jugar aunque no tenga el manejo que yo tenga, o pueda tener un... alguien que juega muchos juegos pero... mola, ya sabéis que cuando Carolina me acompaña jugando a Ion eh, no era de las mejores jugando, pero eh, el hecho de la compañía y la conversación mola Por eso a Minecraft se lo juego cuando juego con ella, porque mola Me río mucho con ella, más vosotros lo sabéis Tengo muchos vídeos de Minecraft jugando con Caralina Incluso podéis buscar en mi canal de YouTube, poner Caralina y saber, salen todos mis vídeos Y son risas, son la risa con ella, es lo que mola La compañía Había incluso pensado en crear un canal dedicado nuevamente a jugar con ella y a traer variedad. Así, dejar este canal para los MMO y un canal aparte para variedad. y Lo tengo creado llamando El Loco del PC, pero lo tengo muerto. Muerto, no veía nadie. Normal, no lo tengo, no lo moví. Otra idea que me habéis otro, me habéis sugerido, de hecho me lo ha sugerido el compañero Patando Cero, de aquí un un saludete, mi fiel seguidor de Twitch que me ha soportado, que soporta mi manqueos jugando a los Valde royal, Es eh, la variedad de para Twitch y los MMO para el canal. Yo a día de hoy, lo que la fórmula que he estado haciendo es MMO para el canal. Los miércoles hacía directo en Youtube de ion u uh, de otro MMO. Y todo lo demás en Twitch, de poder hacer un directo en Twitch, lo resubía al canal automáticamente y lo publicaba. De hecho tengo una sección llamada eh, eh, stream eh, o directo, como queréis llamarlo, de KillerSamus TV. Que es como se llama mi canal de Twitch, Killer TV, podéis buscarlo o invito a él porque suelo hacer directo casi, casi todos los días. De luna a viernes, casi todos los días hago directo en, en mi canal de Twitch. Por eso tengo un cacao mental muy grande, quiero quiero que el canal crezca, de hecho está creciendo poquito a poco eh, Ya estamos casi a 10.000 suscriptores, en seis años, pues bueno Es un fracaso si sí. un canal que no crece, a ver, no lo llamaría fracaso Yo lo llamaría como... ahí está, Bueno, ver, no, yo creo que sea si un fracaso la gente que me ve Y comenta y me apoya, nada más, hay gente que lleva aquí desde, desde que empecé en Youtube y yo de aquí sabéis que yo os lo agradezco, ojalá pudiera daros otra gracia de alguna forma más, más cercana pero yo os lo agradezco, y de hecho subo vídeo por vosotros pero... entre que hay mucha competencia en youtube y el sector que yo estoy usando en mi canal es muy exquisito pues el canal no crece por eso me planteaba la duda de si intentar traer variedad al canal para atraer varios sectores, es decir, subir mmo y subir variedad. Ya lo intenté subiendo otros juegos y no me veía nadie. Antes, cuando sí subía variedad, cuando empecé con la Guía de Ion, sí subía Guía de Ion, Minecraft y otro juego. y sí me veía mucha gente. Ahora si subo Minecraft no me ve nadie. Bueno, sí me suele ver porque Minecraft es un juego muy visto, pero por ejemplo, cuando subí Resident y 2, eh, o subí y estuve jugando al, al Resident Evil 0 y al 1, no me veía nadie en Twitch. Yo lo hacía en Twitch y luego, y no me ve no, los vídeos no tienen visitas. Por el canal que está enfocado a los MMO. Si yo hago un vídeo de MMO, mínimo 100 visitas va a tener, seguro. Mínimo 100 visitas ahora y no hablo de guiar, ¿eh? hablo de live play puro duro, mínimo 100 visitas y si hago directo en youtube tengo mínimo 20 personas, en Twitch tengo 3 o 4 pero me gusta Twitch como plataforma, <coughs> perdón me gusta Twitch como plataforma para hacer directo, <coughs> yo estoy con la garganta además que tengo Ven, siendo de médico. <coughs> Por eso, eh, Twitch me gusta como plataforma de, de streaming, es muy rápida, pero tiene la jodienda del, del vibrate y de la resolución. YouTube, pues no es bueno. Hablando en plata, Twitch mola por el tema de las donaciones, porque el PayPal es más cercano y todo. Si, si entra un chalao en mi canal, algo chalao, por lo que voy a hacer ahora. Si está un chalado le caigo un gracia y me quiere donar mil euros, pues mira, el botón está ahí. Pero si lo creas en YouTube, es más jodido hacerlo. Aunque tenga yo activado el super chat y todo eso. De hecho, te, de hecho tengo emblema en, en, en YouTube. Tengo emblema ya activado y todo, ¿eh? De hecho, poco a poco YouTube se está acercando a Twitch. En ese sentido. Por eso, otro cacao. O tiramos un tiempo haciendo directo en YouTube y ver. Y dejar Twitch. O transmití a dos a la vez o no sé, es que no, que no sé qué hacer. Quiero tener mi público bien segmentado, pero es la jodienda. Y por eso os lo digo a vosotros que me veis, que seguía a otros youtubers, eh, o incluso tenéis canales y habéis experimentado mi problema, o, no o no lo habéis experimentado, o yo qué sé. Mi problema es el tiempo y la rentabilidad. Un, un canal que no es rentable no para dedicar el tiempo, todo el tiempo, porque hay otra cosa más necesitada. Si yo tuviera 18 años y estuviera en mi casa, en casa de mi padre, tocándome la barriga y sin, un, digamos, <coughs> sin ninguna obligación, pues tendría otros días para estar ahí, dale que te pego. Creo que suelen hacer todo el mundo. son De hecho, todos los youtubers que veis han empezado así: jóvenes en su casa jugando, se han hecho famosos y han crecido con eso. Yo empecé así, así, sí, pero empecé mmm, con un satón muy.. Muy exquisito, muy delicado. Pues yo, mmm, ¿compi qué pensáis? Eh, me tiro a la aventura. Trago vanidad. Le doy caña a los MMO, como pueda. No malo es que no tengo tiempo para guías porque la guía me tengo dedicado a un juego y por ahora Power Side me está gustando bastante aunque ya haya mucha gente jugando Perdón haciendo guías de Power Side O yo qué sé ya me la, de hecho Guti ya me lo dijo en otro vídeo Guti no tendrá por qué volver a decirme lo que me dijiste eh. lo que me dijiste en otro vídeo pero eh, más que nada para que llegue a más gente ¿Vale? Ya que un blog y los mismos blogs llama un poquito más la atención Por eso ya sabéis chavales, eh, ¿qué opináis? Eh, el lunes, esto el, el, el vídeo lo he publicado el, el día 9 de, de, de febrero El lunes vuelvo con más material ¿Vale? Vamos a ir poquito a poco Retomando los vídeos diarios Y eso ¿Vuestra opinión? ¿Qué pensáis? ¿Qué podría ser? ¿Qué opciones veis veis viables? O, directo, o directamente deja el canal y empieza otro con más variedad. Y el típico youtuber que se pone la portada así como. ¡Oh! Y subo vídeos de miedo y tonterías. Yo qué sé. tonterías esas. Ya sabéis, eh, como siempre me gusta ver vuestra opinión, he hecho este vídeo porque no tenía nada que subir, la verdad. Y tengo un cacao mental muy grande. Y los fines de semana solo está ocupado porque es para dedicarlo a la familia. Es que esta cara ahora, durmiendo la siete, yo he aprovechado. Y eso. Ella lo sabe. Si mal ya sabéis, soy Kilian, me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo directo. Paz. No, yo me despido, me despido así. Vale.